Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la Empresa Bits Mi nombre es Héctor En esta pequeña oportunidad Vamos a compartir un video Sobre el pitido que hace el DVR Cuando existe algún tipo de error en el DVR él Va a comunicar a la persona Que principalmente no está grabando O este es el clásico error que sale No disco Significa que no está grabando Entonces nosotros lo podemos es Deshabilitar el pitido pero eso no significa que se está al lado problema normalmente lo que ha sucedido es que se ha quedado inhibida el disco duro en donde yo lo puedo deshabilitar ese pitido yo me voy a ajustes tengo ajustes información grabación en ajustes en la parte de evento porque es un evento y es algo anormal que existe tengo detectar en anormalidad puedo decir que es del disco duro de red del disco duro me dice que va hasta va a pitar cuando no hay disco hay un error o no hay espacio o en red o en red o en red si se salió de red hay conflicto de ip o hay conflicto de mac de la mac address en este caso yo sé que el error que está viendo es que no hay disco puedo deshabilitar el pitido puede ser que el disco duro esté dañado Deshabilita el checkbox, pongo aplicar, pongo guardar y aproximadamente en unos 5 o 6 pitidos él ya va a parar de pitar. Entonces esperamos un momento, él hace su última secuencia de pitidos y para el pitido como esta oportunidad. Espero que le haya gustado este pequeño video. No se olvide de suscribirse, nosotros instalamos. Vendemos y asesoramos cámaras de seguridad.